Pues vamos con la primera conferencia, con la conferencia inaugural del profesor Ramón Barrera, licenciado en Derecho, experto en Coaching, especialista universitario en Marketing. Nos va a presentar la conferencia que lleva por título Futuro, se escribe con tilde, en donde nos hablará de una sociedad cambiante a la que la educación tiene que tener la capacidad de poder adaptarse. Profesor Barrera, bienvenido su tiempo adelante. Gracias, muchas gracias. Eh, buenas tardes, me escucháis sí, no, qué bien, qué ganas tenía de volver a ver gente. Me puede encender la lupa, ver las caras, aunque sea un momentito. Qué maravilla, tenía tantas ganas de ver caras y todavía nos falta vernos más, ¿verdad? Pronto, espero. Ay, qué bien, qué gusto, Dios mío, de mi vida. Después de tanto tiempo mirando, verdad, por una pantallita, estaba deseando recuperar estos encuentros. Bueno, gracias. Ya podemos si no, apagar. Perfecto. Pues muchas gracias por estar. Gracias a la Consejería por volverme a invitar. Es un placer. Y yo hoy voy a compartir algunas ideas para comenzar este congreso y le he llamado a la charla, la ponencia, eh, futuro se escribe con tilde. Creo que trabajamos con el futuro cuando hay buenos profesionales de la salud y buenos profesionales de la educación, la sociedad progresa. Así que nuestro trabajo vuestro trabajo está relacionado con mejorar el futuro. Por eso muchas veces nos vemos los resultados hasta dentro de un tiempo. Y fijaros, eh, aunque decía que estaba deseando ver las sillas y las caras, en realidad, aunque aquí son todas iguales, esto es lo que yo veo. Aquí cada uno tenemos distintas motivaciones, expectativas, eh, actitudes, capacidades, sentimientos, intereses, cada uno es único. Y esto es un aula. Cada uno es diverso, cada uno es diferente. Y fijaros, eh, cuando venía al Congreso eh, me encantó también el lema, ¿no? Porque me parecía que unía tres pilares claves de la educación. Por un lado la pedagogía, por otro lado la tecnología, pero también los espacios. Creo mucho en los hábitos y creo mucho en el valor de los hábitats. De los espacios. De hecho, creo que eh, ya se empieza a hablar mucho de espacios y de otro tipo de aulas. Hoy se habla también mucho ya de hiperaulas, que no sé si es un concepto que os suena, hiperaulas, y que está relacionado con tres maneras de entender las aulas. Por un lado, es una condición en la que se cumplan los hiperespacios. Espacios más inspiradores, espacios que sean más confortables, más eh, polivalentes y más seguros. Y, además, en unas condiciones de hipermedia. Hoy vivimos en un mundo digital físico y digital. Y esa es la realidad. Es un mundo visual y virtual. Y, además, debemos de incorporar para estas hiperaulas otro factor importante, que es la hiperrealidad. Una realidad en 3D, una realidad aumentada, eh, utilizando las simulaciones dentro del aula. Por eso me parecía tan interesante, porque una, no es nada sin la otra. La tecnología no es nada sin los espacios. Los espacios no son nada tampoco sin la pedagogía. Están completamente conectadas. Pero fijaros, creo que este año que hemos vivido, nos ¿no parece este es el reloj que tenemos en nuestras vidas. ¿No creéis? Dice, ¿qué hora hay? Dice, las 4 y 8. Yo ya no sé ya ni por dónde voy, ¿sabéis? Mm. Nos hemos <ríe> descontrolado tanto, ¿verdad? En este mundo digital este año nos ha alterado tanto que no sé cómo lo estamos viviendo y en qué momento nos encontramos. Vamos a repasarlo. Siendo el uno, que yo estoy muy fresco y muy esponjoso y con muchas ganas, y el 8, que estoy muy quemado, ¿en qué punto estamos? <risa> ¡Qué maravilla! ¿eh? Eh, me gusta mucho hacer esto en los claustros, porque normalmente yo tiendo a pensar, bueno, pues yo estoy en un 4, y, y, y el equipo dice, uy, el equipo en un 7. <risa> Tiendo a ver peor a los demás que a mí, ¿de acuerdo? Bueno, eh, no sé en qué punto nos encontraremos. Bueno, estamos casi arrancando el curso. Espero que no estéis ya en el 8, ¿vale? Porque es verdad que ahora que visito muchos coles, hay alguno que entra y huele a humo, también os lo digo, ¿vale? Por eso, fijaros, no sé, toda la vida, cuando hemos tenido una tostada quemada, ¿qué hemos hecho? Hay dos opciones. Una, tirarla, ¿no? Que yo digo, bueno, pues tú te vas a ir al colegio. No, ¿verdad? No lo puedo tirar. Y la otra, pues efectivamente, hemos raspado con el cuchillito. ¿no? Por eso yo muchas veces digo, pues tú raspa, raspa. Si está quemado, raspa, pero no le clave el cuchillo a nadie por la espalda. ¿Me entendéis? Tú raspa, quita el quemado. Por eso quiero que empezar también dejando una idea que para mí es importante a nivel educativo. Hoy hablamos mucho de motivación, pero motivación no es tener ánimo. Motivación es tener motivos. Motivos. Y por tanto, el motivo es la causa del comportamiento. Motivación viene de muovere y por tanto de dónde vienen las cosas. ¿Eh? Y es aquello que le proporciona energía y dirección a la conducta. Eso es un motivo. Y entonces está relacionado con dos palabras importantísimas, con tener objetivos y con tener metas. Pero no podemos confundirlo con el ánimo. El ánimo es distinto, ¿vale? Lo digo porque voy muchas veces a dar muchas eh, formaciones de confianza. Me llama a lo mejor una empresa para que les dé motivación, ¿sabes? Y llego y le digo, mira, no me he traído el desfibrilador, está muerto. O sea, ¿tú quieres que yo haga media hora lo que tú no has hecho en un año? me entiendes? No. Por eso no podemos confundir. El ánimo es diferente. El ánimo depende de mi energía. Y la energía fluctúa, depende de mi fortaleza y de la persistencia. Por eso, una cosa es el ánimo y otra cosa es el motivo. Yo soy una persona muy animosa. No sé si se nota o... Bueno, así vengo. En fin, me tocó, ¿vale? Pero yo puedo estar animado y estar desmotivado. Y al contrario, hay gente motivada que solo está desanimada. Por eso no quiero que confundamos esto a nivel educativo, porque es un concepto muy importante para el aula y un concepto fundamental en nuestra labor docente. Eh, y fijaros, hablaba de motivos y está claro que aquí lo que nos mueve es un verbo. Porque aquí nuestro trabajo no es otro que estimular la voluntad de aprender. Eso hacemos. Yo ya pienso que yo ya no enseño. Yo lo que hago es hacer que otras personas quieran saber. Y ese es mi trabajo. Por tanto, es aprender. No sé si habéis ido, me imagino que todos, todas, a ver lo que pone en el diccionario, en el verbo aprender... <risa> Habréis ido, ¿no? <risa> no, muchas veces no hemos ido y nos dedicamos a eso, ¿no? Es curioso. Vamos a ir a verlo. Eh, esto es lo que pone el diccionario en el verbo aprender. Pone adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Mm. Segundo, concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento. Tercero, fijar algo en la memoria. Y quinto, enseñar, transmitir unos conocimientos. Wow. Eh, es una, no, sé, no me gusta, un poco mala la definición, ¿no os parece? Fijaros, habla de estudiar, de estudiar. ¿Es lo mismo estudiar que aprender? Todos sabemos aquí, todas, que estudiante es el que estudia el día antes. Eso es un estudiante. ¿Vale? Y es diferente un estudiante de un aprendiz. Por eso tenemos que intentar que la gente sea buena y lista aprendiendo. Y la experiencia, hombre, la experiencia es importante. Pero no es garantía de que sea un buen maestro, tampoco que lleve muchos años. Por eso también habla de meras apariencias o de poco fundamento. ¡Wow! ¡Increíble! O de la memoria. ¿Sigue siendo la memoria igual de importante que antes ¿O la utilizamos? Importante sigue siéndolo, eh? por favor. Imprescindible. Pero la utilizamos de diferente manera. Bueno, si os habéis dado cuenta, falta la cuarta acepción. Y la cuarta en el diccionario pone prender. Y esta sí la compro. Esta sí me la quedo. Amo los verbos que terminan en prender. El primero, aprender. El segundo, comprender. Porque para aprender tienes que comprender. Si no comprendes, no aprendes. Y tenemos que hacer que el alumnado comprenda el entorno, el mundo, que comprenda a los demás y que se comprenda a sí mismo. Comprender. El tercer verbo que termina en prender, también me encanta, y es emprender. Hoy las ideas no valen nada. Vale, lo que tú haces con ellas. <risa> eh, el cuarto es desprender, desprendernos, eliminar aquellas cosas que ya no sirven, conceptos que se han quedado obsoletos, eh, eliminar los prejuicios, las ideas preconcebidas, eliminar pedagogías que, dan no, que ya no dan una respuesta a las nuevas necesidades de un siglo XXI. Y por último, hay un quinto verbo que termina en prender que me fascina, y es sorprender. <risa> Yo me he inventado una palabra que he registrado, no sé para qué, no me lo preguntéis, ¿vale? Que es sorprendizaje. Porque yo para aprender, tú me tienes a mí que sorprender. Y tenemos que ayudar a que el alumnado se sorprenda de lo que es capaz de llegar a hacer y a ser. Así que aprender, comprender, emprender, desprender y sorprender. Pero yo hoy estaba hablando de palabras con tú. Y voy entonces a compartir algunas palabras con tú, con el tú. Y fijaros si el abecedario es listo, que dice, a veces, cota, R S u, tú. <risa> que te tiene que poner tú. Y esto siempre lo he tenido en el cajón, y cuando alguno me dice algo, siempre le digo, toma, tú, que te tiene que poner, <risa> que lo dice el abecedario, ¿vale? Que te pongas tú. Por eso, me gusta mucho pensar que cuando hablamos de tecnología, hablamos también de futuro, pero hablamos también de un presente y también vinculado a un pasado, que no se trata de eliminar lo que ya estábamos haciendo. Lo que ocurre es que el pasado... Es un lugar de referencia, no puede ser un lugar de permanencia. Luego está el presente, con lo que trabajamos, donde estamos, pero sobre todo, insisto, trabajamos para conseguir que la sociedad progrese y por tanto la educación está vinculada al futuro, a un mejor futuro. Así que hablaba del pasado y yo es que he escrito en esta máquina de escribir. Aquí alguno más también, ¿no? A ver las caras. Algunos, no levantéis la mano porque os vais a delatar. Uy, ya la ha levantado, ¿vale? Eh, hay alguno que dice, yo no, no la conozco, ¿vale? Pero la mayoría hemos, escuchado, hemos escrito en esta máquina de escribir. Eh, no sé si eh, puedes, por favor, Luis, leer aquí. considerablemente, maravilloso, Luis, muy bien leído, Luis, maravilla, ¿vale? <ríe> bueno, si os dais cuenta, falta la E, pero se lee, <ríe> para mí esto es un colegio, nadie, es imprescindible, <ríe> pero todos y cada uno somos importantes, eh, por eso yo muchas veces digo, a la gente, te tiene que darle a la tecla, porque si no le da, está muy incómodo, pero que el resultado del colegio sigue, ¿me entiendes? O sea, que todo avanza, pero que nadie es imprescindible, pero que cada uno le va dando una tecla. ¡Ojo a esto! ¿eh? Es verdad que hay gente que es la E y hay gente que es la Z, que aparece menos, no sé si... ¿Sabes? Que no sabes tú si viene al colegio o no, ¿me entiendes? No sé si... ¿Vale? Que dice, ¿este está o no está? ¿Vale? Por eso está claro que hoy hablábamos de futuro y de tecnología y, como decía, el mundo es digital. Esta es la realidad y esto ha venido a quedarse. O sea, es imprescindible entender este proceso y encajarlo dentro del sistema educativo. Pero claro, yo también he hablado por este teléfono. Hoy se lo da, tú estás un niño y le hace así, no sabe ni cómo va, ¿verdad? Por eso eh, tengo claro que ya en el futuro, pues los niños vendrán así, ¿vale? Antes de nacer irán con su móvil y le pondrán a la ginecóloga, al ginecólogo, voy para afuera. Eh, voy con retraso, llevo el cordón en el cuello, en fin, bueno, que vendrán con un móvil. Eh, esa es la realidad. Por eso los tres símbolos más temidos hoy en día son estos, ¿nos ¿no parece? <ríe> Quedarnos sin batería, ¿verdad? Que no cargue el móvil, ¿eh? que no haya wifi. Yo doy ahora muchas clases en la universidad y muchos alumnos lo primero que me preguntan es, ¿Ramón, hay wifi? Y yo les digo, no, pero hay aire, relájate. No te va a pasar nada sin wifi, vida mía, que la tecnología está muy bien, pero no todo es wifi. Entiende que la cabeza también es maravillosa. Por eso, hoy vivimos otro triple proceso muy importante. Hoy hay tanta información y la información la tenemos hoy al alcance de un clic. Aquí. Por eso, la información es una cosa y el conocimiento es otra. La información es un poder, pero el conocimiento es un valor. Por eso tenemos que ayudar a que la gente transforme la información en conocimiento. Eso es generar la inteligencia. Y fijaros, ¿eh? actualmente vivimos dos dificultades. Por un lado, la desinformación. Ahora, más que nunca, hay muchas noticias falsas, fake news, fuentes erróneas. La gente te dice, lo he visto en Internet, como si eso fuera una garantía. O sea, confundimos. Y luego está también, y lo hemos visto mucho este año, la hiperinformación. Estamos hiperinformados. Más que nunca. Fijaros, ¿eh? si hubiéramos leído todo lo que había sobre la pandemia, ¿hubiéramos podido vivir? Hmm. Tú dices, más vale que no hubiera leído todo. No se puede. Por eso muchas veces la hiperinformación genera desequilibrios emocionales, genera ansiedad, genera estrés. Por eso tenemos que ser eh, consecuentes y coherentes con cómo facilitamos la información. Y sobre todo, insisto, cómo esta la transformamos en conocimiento. Pero tengo claro que el reloj que debería de estar puesto en cualquier patio, en cualquier colegio, en cualquier pasillo, es este. Dice, coraé, e. y digo, las now and now. Digo, coraé, e. digo, las now menos now, las ahora, que te ponga. Yo cuando un alumno sale y me dice que no quiere hacer algo, que no puede, que no sabe, le digo, ponlo ahí en la pizarra grande, que no. Y lo pone. Digo, bórralo, ponlo más grande. Y lo pone más grande, ¿no? Y yo siempre le pongo al lado una W. Digo, now, ahora, quiero verte. Quiero que lo pruebes. Porque todo lo que pruebes en un colegio, en un aula, no lo tendrás que probar fuera. Y esto es importantísimo a nivel de aprendizaje. Es el espacio para probar. ¿vale? Así que, fijaros, hoy hablábamos del, del now, pero hay dos palabras que para mí son peligrosas, el new y el now. Eh, sí, lo digo por los colegios bilingües, ¿vale? Porque estas son las dos palabras en inglés que me sé, new y now, dos, bilingües, ¿vale? Entonces, eh, Fijaros, es que hoy hay mucha obsesión por lo nuevo y mucha obsesión por el ahora, por la inmediatez. Todo lo quiero ya. Los alumnos dicen, dímelo, ¿cómo se hace? Vengo a esto y digo, dime cómo es. Queremos trucos, no sé si, ¿vale? Trucos. Y luego el new, lo nuevo, lo nuevo. Ahora visito muchos coles y veo a muchos colegios haciendo de todo. No digo que sean los vuestros, ¿eh? Otro me refiero, ¿Vale? <ríe> Que tú vas y están Aprendizaje Cooperativo, Flipped Classroom, Gamificación, no sé cuánto, que los profesores van con un gotero por los pasillos, ¿me entiendes? Que es que no llegáis, o sea, que no podemos hacer de todo, que no se trata de que hagamos más cosas. Eh, y esto también me sirve para la educación. No se trata de que el alumnado haga más actividades, sino que eh, las haga más veces, ¿vale? Más veces. Por eso, ay, perdón que me he ido para acá, <risa> perfecto. Por eso hay otras dos palabras que están relacionadas que son muy interesantes a nivel educativo, la neofilia y la protopía. Wow, qué bueno. La neofilia es eh, un concepto que hace muy famoso un escritor que se llama Robert Wilson y es el placer y la adicción por lo nuevo. Muchas veces veo una metodología, una pedagogía nueva y la quiero para el cole solo porque es nueva, simplemente, y lo nuevo no es garantía tampoco, ¿vale? Por eso, eh, fijaros, hablaba de esa parte de neofilia, pero hablaba también de la protopía. La protopía es un concepto de un tecnólogo que se llama Kevin Kelly y es la suma de proceso más progreso, proceso más progreso. Y me gusta destacar esto a nivel educativo, aprender es lento, aprender es incómodo y aprender es un proceso por eso son tres cosas que debemos de acostumbrarnos. El alumnado se debe de sentir cómodo para aprender, pero aprender es incómodo y aprender es lento. Por eso creo que no se trata de hacer más cosas, sino que se trata de hacer mejor las cosas. ¿Vale? De hecho, de ahí viene la palabra maestro, maestra, que me encanta, de la maestría, de saber hacer las cosas mejor, mejor. Y entiendo que si hablábamos también de otra palabra con el tú, para mí es que vivir es una aventura, vivir y aprender. Hay dos cosas que no dejamos de hacer jamás. Una, respirar, no dejéis de hacerlo, por favor, ¿vale? Y esta tarde menos, quiero decirlo, ¿vale? Y aprender, No dejamos de aprender. Y es una aventura que no está exenta de riesgos, de riesgos. Por eso os pregunto, ¿dónde estaremos dentro de cinco años? Y tú dices, pues yo qué sé, con lo que hemos vivido en este año, pues yo qué sé dónde vamos a estar dentro de cinco años. ¿Y qué habrá qué habrá a nivel educativo dentro de cinco años? Es difícil, porque es gestionar la incertidumbre, pero hay que gestionar también el riesgo. Son dos palabras importantísimas. La incertidumbre no depende de ti, el riesgo sí. ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? El riesgo es aquello que está en mi mano, la incertidumbre no. Pero tengo que aprender a gestionarla también. Por eso hoy vivimos en lo que se llama un mundo buca, que me imagino que a muchos, a muchas os suena, mundo buca o mundo bica, ¿vale? Eh, viene de un olegismo, pero es mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ese es el mundo en el que estamos. Esa es la realidad, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. A mí me encanta jugar con las palabras. Y creo que necesitamos a personas con la V de valientes y con la V de valores, con la U de único y con la U de útil. De útil, ¿para qué es útil? Y por cierto, no todo es útil para allá ¿vale? Hay un filósofo que me gusta mucho, Núcio Ordine, que tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Y luego está la C, con la C de cambio y con la C de comunicar. Porque no es lo que sabes, es como sabes contarme lo que sabes. Y por último, con la A de agilidad y con la A de adaptarme, de adaptarme a este mundo cambiante. Y entiendo que, como hablábamos de esta aventura, al final, eh, enseñar es hacer que la gente se atreva y pruebe y lance. Eh, se lance. A mí, cuando me preguntan a qué me dedico, digo muchas veces que soy empujador. En el mejor sentido de la palabra. ¿eh? ¿Vale? Que al final tú lo que haces es que la gente se empuje. O sea, que vaya. Muchas veces tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas cosas que son las que poder decidir. Hoy habéis elegido estar aquí. <risas> y uno elige. Porque renuncia, y eso es la libertad, sí. eh, tenemos la posibilidad de elegir y por tanto de haber renunciado. Habéis elegido maravillosamente, os lo digo también, ¿vale? <risa> bueno, por eso al final yo elijo y tengo que ponerme y atreverme, aprender es eso. Es la valentía de empezar siempre. Por eso hay muchas personas que dicen, ¿qué hago? En muchos colegios, ¿qué hago? Cogemos esto, ¿no será mejor aquello? Y si cojo esto, y están aquí, ¿sabes? Nos hemos comprado estos relojes maravillosos que cuentan los pasos, y dice, llevo 10.000. Y digo, no, 10.000, no, tú llevas vuelta, paso ninguno. Por eso hay mucha gente que cuando hablamos también de tecnología, lo que está haciendo es una parálisis por análisis. Analiza tanto que está parado, ¿vale? Por eso yo amo a la gente que coge un camino, dice, vámonos para acá. ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede pasarse al llegar aquí no es? Que me vuelva. Y digo, esto no era, me quedan tres, ¿vale? Y fijaros, todavía mejor, muchas veces no sabemos lo que queremos, ni sabemos cuando empezamos algo dónde nos va a llevar. Pero a lo mejor llego aquí y digo, sabe qué te digo? Que me ha encantado, que me quedo, que me gusta. Y sobre todo, el que va y vuelve por el camino siempre aprende y todavía cuando tú vuelves estaba aquí el que se había quedado dando vuertecita que te pregunta, perdona ¿al fondo qué hay? por favor, no le digáis a los alumnos lo que hay al fondo que vayan ellos porque tenemos que hacer que ellos sean autónomos y que sean responsables y la palabra responsabilidad es responsabilidad la habilidad de dar respuesta y tú no tienes ya que dar tantas respuestas tú tienes que conseguir que ellos encuentren respuestas. Y sobre todo, que encuentren sus respuestas. Así que fijaros, eh, creo que al final es una aventura. Al final es lanzarte, tirarte. Pero muchas veces te lanzas y te aparece un tiburón y te pega tres bocados. Y se me ha salido fatal. Aquí llevaremos bocados de tiburones todos, todas, ¿no? Lo hicimos y dices, pues no me salió. Y listo. Pero otras veces te lanzas y aparece una sirena que tú dices, qué maravilla, qué bien. Qué bien. ¿Vale? Pero importante, la vida no es la sirenita de Walt Disney. Esto se lo digo yo a los alumnos siempre. Digo, la vida no es la sirenita. Yo soy de la época de Spielberg, de tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3. ¿Vale? O sea, pero hay veces, y hay personas, que no ven ni tiburones ni sirenas. ¿Quién? ¿A quién le pasa eso? ¿Quién no ve ni tiburones ni sirenas? El que no se tira, el que se queda en la orillita. Yo le llamo a esto personas a ver si, a ver si, que me encanta. A ver si me pongo, voy a mucho colegio, a ver si lo hago. Salgo de aquí y digo, a ver si nos ponemos con la tecnología. Y yo le digo muchas veces a los alumnos, digo, menos a ver si y más poner si. Que te ponga, ¿vale? Que a ver para cuándo lo va a dejar. Por eso, eh, me gusta mucho pensar a nivel educativo que no se trata de aprobar. Yo se lo digo a los alumnos, digo, tú no vengas aquí a aprobar. Menos a aprobar y más a probar que pruebe, que pruebe que no te preocupes solo por aprobar sino que te preocupes por aprender, por probar por lanzarte, por atreverte por eso hay alumnos que le digo, eres bueno estudiando pero has sido torpe aprendiendo porque esto que estás haciendo hoy ya lo hacías antes de venir sí. entonces estás probando poco estás probando poco por eso tenemos que aprender de otra palabra con tú que es aprender de la naturaleza de la naturaleza y, fijaros, la naturaleza tiene su ritmo, por eso decía que aprender es lento, que tenemos que esperar, que hay que sembrar y esperar para recoger los frutos. Pero que hay que entender también que los frutos son diversos, que cada uno va a sacar las cosas a su manera. ¿vale? Y que para mí esto es esencial a nivel educativo. Y, fijaros, como estamos en una tierra también con tantas frutas y tantas verduras tan ricas, pues creo que al final estas, hay tantas posibilidades para combinar. Y por eso me gusta pensar que nosotros, a nivel educativo, tenemos que acostumbrarnos a asomarnos, asomarnos y aprender a ver las cosas no solo con una mirada, sino ampliar las miradas y tener la capacidad de ver las cosas con otro color. Ampliar expectativas, ampliar maneras, contemplar la vida. Por eso creo que hoy la calma es un poder, la calma. Y como estamos en Canarias y el año que viene es el aniversario, el 100 aniversario de José Saramago, eh, que es casi canario de adopción, me encantaría leeros un trocito de un libro de Saramago. Y él decía, de viaje a Portugal, dice, no es verdad, el viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban e incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay nada más que ver, Sabía que no era así. Dice, el fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio. Ver en primavera lo que, se ya, lo que ya se había visto en verano. Ver de día lo que se vio de noche. Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia. Ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Dice, hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado, hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. wow ¡Qué tío! Yo, ¡De verdad! ¡Qué maravilla! Sí, porque empezamos el curso y hay que volver a ver las cosas con diferentes miradas. Por eso eh, hablaba también de otra tú, que para mí es importante. Eh, son las oportunidades. Hay que estar atento, y aprovechar las oportunidades. Eh, esto del vaso medio lleno, medio vacío, esto que dice, estimado optimista, pesimista y realista. Mientras estaba yo ocupado discutiendo sobre el vaso de agua, yo me lo tomé. Atentamente el oportunista. Porque hay que enseñarle a los chicos, al alumnado, dónde hay oportunidades. Y hoy hay tantas oportunidades yo se lo digo mucho a los alumnos digo, tú cópialo todo, pero de los buenos. Yo te voy a enseñar dónde hay cosas buenas, dónde hay elementos que te puedan servir para inspirarte. Por eso decimos esta frase maravillosa que aparece en el Facebook, de que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y esto, que es una cosa que se ha puesto, que algunos conoceréis, el Ikigai... ¿Alguno? Es que estoy yendo a coles que están trabajando con esto. Me estoy quedando un poco sorprendido. El Ikigai, ¿vale? El Ikigai es porque hay un libro eh, que, es, que ha escrito un periodista que se ha vuelto un BSL, que es Frances Miralles. Yo lo he leído. Hay cosas que me interesan, cosas que me gustan menos, pero bueno, en principio el origen del libro es porque hay un pueblo en Japón que se llama Okinawa, que es donde viven más personas en proporción de más de 100 años del planeta. Entonces han ido a ver por qué. Y dice que uno de los motivos es porque viven para el puntito rojo para likigai, para encontrarle sentido. Yo alguna vez también lo he trabajado esto con alumnos algo más mayores, pero estoy yendo a coles que están haciendo muchas cosas con esto de likigai. Entonces, lo que yo amo y tú haces bien, esa es tu pasión. Lo que tú haces bien y por lo que te van a pagar, esa será tu profesión. Por lo que te van a pagar y el mundo necesita, esa es tu vocación. Y lo que el mundo necesita y yo amo, esa es mi misión. Muchas veces anhelamos encontrar ese puntito rojo, encontrar dónde nos vamos a ver dentro de cinco años y haciendo qué, ¿sabe? Yo lo pregunto mucho esto a los alumnos: ¿Dónde os veis dentro de cinco años? Y hace poco eh, en un alumno, alumno de primero eh, me le preguntaba de primero de química y empezaba: digo ¿Dónde os veis dentro de cinco años? Y la mayoría, yo qué sé, estudiando. Un <risas> alumno me decía haciendo un máster o en el paro, me decía uno. <risas> Me dice uno en clase, me dice, muerto. Y digo, chiquillo, muerto. Y dice bueno, a lo mejor. Y digo, bueno, joder. Pero de pronto levanta un chico la mano y me dice, yo sé dónde voy a trabajar y sé dónde voy a estar. Me dice, yo voy a trabajar en una plataforma petrolífera que hay en el mar Adriático y me describió las funciones. wow Yo ya me veía con él en el barco trabajando y todo, ¿me entiendes? wow Él tenía foco. Él todo lo que no lo acerque no lo va a montar. Ahora, ojo con esto porque él puede tener sentido y propósito, pero si se obsesiona con eso, puede ser un problema. Por eso fijaros en el punto negro fijo, sin apartar la vista. A ver qué os pasa. ¿Qué pasa? Sin apartar la vista del punto negro. ¿O desaparecen? ¿Sí? ¿A todos? Al que no se tiene que hacer una analítica, ¿eh? <risa> es más, la vamos a hacer ahora en el descanso, ¿vale? <risa> no odia decir lo que tiene, pero malo que... <risa> bueno, por eso sí, efectivamente, desaparecen los colores. Porque, como estaba comentando, una cosa es que tenga foco y otra es que no esté atento a lo que está pasando a mi alrededor, a dónde hay oportunidades. Porque cualquier tecnología tiene que conectarte con cosas que están aportándote dentro de tu entorno. Por eso... Eh, hoy las ideas son interesantes e importantes. Hoy tenéis la responsabilidad de llevaros algo. Primero, de comentarlo luego en el cole. Para que también los chicos vean que vosotros, un viernes por la tarde y un sábado, seguís aprendiendo para ser mejores. Eh, y sobre todo también hay que compartirlo y cada uno llevarse una cosita para él hoy. Aprender es un acto de avaricia. Tú tienes que decir esto hoy para mí. Me ha encantado. Qué bueno. Fíjate, vamos 180 días a clase o 120, lo que fuera. Eh, si yo cada día solo me llevara una cosa, al acabar el curso tendría 120 ideas. ¡Oh! Sería maravilloso. Me encantan estos cuadernitos para los coles, para que los chicos vayan escribiendo. Por eso, las grandes ideas chocan unas con otras. ¡Buah! Y, empiezan a... y de ahí surge una palabra que en educación me parece fascinante. Y es caórdico. Esta es una palabra que viene de la ingeniería. Caos y orden, caos y orden, eh, tiene que haber caos, eh, como decía, voy a muchos colegios y hace poco estuve en uno que la verdad es que era maravilloso, pero estaba todo tan ordenado, ¿sabéis? Era todo tan perfecto, el claustro, entonces, que me daba ganas como de romper algo, no sé si, ¿sabes? La fila, entro en una clase, se levantan los niños, o sea, yo estaba, o sea, estaba todo, ¡buah! y creo que al final hace falta caos, cuando trabajo con personas, el caos forma parte de la vida, pero hay que tener orden, hay que tener un programa, un sentido, eh, un proyecto educativo. Por eso, ojo con esto, cuando hay mucho caos y poco orden, hay un descontrol impresionante. Pero cuando hay mucho orden y poco caos, la gente solo obedece. Y no podemos pretender que en un colegio solo haya gente que obedezca, sino necesitamos gente que cree que aporte, que piense, que tenga capacidad crítica y que sea creativa. Amo la creatividad. Cuando hablamos de pedagogía, de tecnología, de espacios, para mí tienen que ser espacios inspiradores y espacios creativos. Y una pedagogía que también nos haga imaginar y luego también innovar. Son cosas distintas. ¿eh? Hoy hablamos continuamente de innovación educativa, pero antes de la innovación necesitamos la creatividad. Y antes de la creatividad, primero la imaginación. Esto es como una pantalla de un videojuego, para que me entendáis. Primero imagino, sueño, me atrevo, locura. Luego creo que es la única palabra en educación que está vinculada con la cantidad. Cuantas más ideas, mejor. La creatividad consiste en generar ideas. Y la innovación es la aplicabilidad de las ideas. Por tanto, la utilidad de las mismas. No es lo mismo creativo que innovar. De acuerdo, hay gente que es muy creativa, pero luego no innova, porque en su sector no está aportando, no es algo que sea útil. Pero para innovar, antes tiene que haber un proceso creativo. Y fijaros, ¿eh? Eh, me inquieta cómo trabajamos esto también en los colegios. Os voy a hablar de otros lugares, ¿eh? no de aquí, ¿vale? Yo vengo de Cádiz, os digo de otras ciudades. Pero voy a mucho... Eh, cuando vas a un colegio y tú vas de pronto el día de la papá, el día de la paz, el día de la mamá, ¿no? Y, y de pronto salen los niños que tú te vas a la puerta de un colegio y salen el día de la mamá y le han hecho todo el mundo lo mismo. Que tú vas a recoger a tu hijo y te da igual llevarte a este que a este. No digo que pase aquí, ¿no? Vale. No digo, ¿de verdad es muy creativo que salgan todos los niños con la misma paloma? No sé, pregunto, ¿eh? Una paloma que además ha, se ha hartado de recortarla a la maestra, ¿me entiendes? que está de las palomas, ¿sabes? Eh, o el collarcito de eh, pasta. De verdad, el collar de pasta ya está muy visto, ¿me entendéis? Pero bueno, que también puede ser interesante. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que tú trabajes con los chicos un material, pero que cada uno piense en su madre. Porque a lo mejor no tiene madre, tiene dos padres, lo que sea, ¿me entiendes? Y a lo mejor yo digo, mira, vamos a trabajar con plastilina y cada uno le va a hacer a su madre lo que quiera. ¿No os parece más creativo? Pero hay alguien aquí que sigue siendo paloma, ¿no? Vale, perfecto. Por eso, al final, la creatividad es entender esto a nivel educativo y a nivel de pedagogía. Para mí es entender eh, que el huevo, la evaluación, el resultado tiene que estar, pero que Picasso y Dalí, si vieran un huevo, cada uno lo pintaría a su manera. Que Dalí, que Picasso, perdón, lo pintaría cubista y Dalí lo pintaría surrealista. Hoy Dalí sería así, ¿nos ¿no parece? ¿Eh? Iría, ¿no? iría a la Isla de las Tentaciones, a First Day, yo qué sé, ¿No parece brutal. Wow, por, eso, por eso al final las cosas no son ni blanco ni negro, las cosas hay que saberlas mezclar, mezclar, mezclarlas. Y entender, por tanto, que huevos y opciones hay muchas. Y que tan válido es este huevo, que es el que esperamos, como este, que a lo mejor es muy del siglo XXI, o por qué lo voy a tener que freír, a lo mejor huevo me lo bebo. O como estamos aquí en Gran Canaria, a lo mejor huevo, pues está en la orillita. Y seguramente, si tú le das tiempo a los niños para que sean creativos, pueden hacerte esta virguería. Porque sí, la creatividad es otro proceso y la creatividad necesita tiempo. tiempo. Bueno, paso después de estas oportunidades también a destacar otra palabra, dos importantísimas que también vienen con el tú, que es tener aptitud y ponerle actitud. Aptitud y actitud. Trabajamos con las actitudes. Eh, tengo mi propia teoría, que es la teoría de las cuatro T's. Y es que todos tenemos talentos tremendos. <risa> ¿vale? Trabajamos con talento. Eh, ojo, eh, Un colegio no es Got Talent. Pero trabajamos para favorecer que las personas reconozcan, potencien y quieran mostrar sus talentos. Eso es también la educación. ¿Pero qué es talento? Es para mí una pregunta también interesante, porque lo pregunto mucho a los chicos en los coles. Y cuando le preguntan, ¿quién tiene talento para vosotros? Bueno, primero os preguntaría aquí a cada uno. ¿Me podríais decir cinco de los vuestros? Solo cinco, digo, ¿eh? Mira, aquí hace algunas y de pronto, uy por Dios, cinco. <risa> cinco, no. Bueno, nos costaría, seguramente. Nos costaría decirlo. Pero fijaros, ¿eh? cuando lo pregunto en los coles, digo, ¿quién tiene talento para vosotros? Muchas veces los niños empiezan, Messi, Ronaldo, Nadal, ¿sabes? Primero, estereotipos muy masculinos, que es una cosa también que hay que mirar, ¿vale? Pero yo le digo, no, eso no es talento, eso son genios. Estoy hablando de talento. Por eso, si voy al diccionario, la palabra talento, soy mucho de al diccionario, estáis viendo que soy un friki, ¿no? Pero es que me encanta ver lo que dicen las cosas para tener certeza. Entonces, en talento pone inteligencia o aptitud para el desempeño de una ocupación ¿Eso pone? Bah, no me gusta. <ríe> se queda corto. Para mí es la suma de cuatro cosas. Para mí lo primero es arte. Arte. Algo que tú haces mejor que la media. El mejor es genio, pero algo que tú haces mejor que la media. Tú me tienes que terminar la frase, yo tengo arte en esto y se demuestra así. Yo tengo arte escuchando y se demuestra porque cuando mis compañeros tienen un problema en el colegio vienen a, a contármelo. <ríe> tengo arte y necesitamos artistas. Me da igual que vayas a trabajar de maestro, de enfermero o de arquitecta, pero con arte, que yo me vuelva y te diga, te como la cara. ¿Vale? Arte. Pero hace falta una segunda parte de la fórmula. Hace falta capacidad. Capacidad. Es darle a las personas los recursos y los medios para que puedan desenvolverse. Y por tanto, para que el arte esté en el contexto adecuado. Y de la forma precisa, para que me entendáis, es como si yo tengo una habilidad o un arte impresionante de balabarismo, digo, si sí, pero va a trabajar de enfermero, ¿para qué lo quiere? Tiene arte, pero no te capacita. No sé si... ¿bien? Arte y capacidad. Falta... El diccionario dice actitud con P. Y es importante la actitud, ¿eh? Pero para mí la tercera sería actitud con C. Actitud, sangre roja, aborbotones. Para mí la actitud está relacionada con dos palabras con la pasión y con la voluntad, con la voluntad. No sé si sabéis que en el diccionario también existe la palabra noluntad. ¿Lo sabíais? Noluntad está en el diccionario, es maravillosa. Pone acto de no querer. ¡Wow! Yo se lo digo hasta a los niños y me dice pues es lo que yo tengo, Ramón, que no quiero. Dice es lo que yo tengo, noluntad. Y digo no pasa nada, pero si tú no querer yo no poder. Pero que cuando quieras aquí estoy. Porque el querer es muy importante. Ahora, por favor, ojo con esto también, eh. Hoy esta es una opinión, pero hoy decimos mucho eso de si quieres puedes, si quieres puedes, ¿no parece? Y yo no sé, a mí me cuesta un poco. Y hay muchos alumnos que salen, digo, vida mía, tú quieres, pero no puedes. Ya está, ya está, ¿sabes? <risa> ya está. Porque puedes tantas otras cosas que para qué te empeñan esto. Vamos a ser buenos en todo. Y me inquieta, ¿eh? Porque las familias, por favor, cuando hablamos también a nivel pedagógico, a nivel de espacio, nos vamos a estar metiendo en una vorágine en la que lleváis, bueno, lleváis, porque yo no soy padre, no soy el que sea padre o madre, vale, lo digo desde el cariño esto. ¿eh? ¿Vale? A los niños, apunta a los niños un poquito a inglés, le apunta también a, a, a deporte, a fútbol, también a guitarra, también el niño a natación. Tiene que Tú te pasas el día llevando al niño de un lado a otro, ¿sabes? El sábado... En fin, eh, tengo a mi amigo Jorge, no le gusta que cuente esto, pero lo voy a contar porque él, mmm, que tiene a su niño que también lo, apunta, lo tiene en todo esto. Y además lo tiene en guitarra. Que eso es otra cosa, que los que sois padres no nos tenéis que enseñar todos los vídeos de vuestros hijos, ¿eh? Que algunos lo podéis guardar en el disco duro. No sé si, ¿vale? Pero bueno, algunos, ¿vale? Entonces me enseña el vídeo de su hijo y me dice, mira, Ramón, mi Jorge, tocando la guitarra. Y yo tengo que ponerme a ver vídeo de Jorge. Yo no puedo quedar nunca con el padre porque siempre está llevando al niño a algún lado, ¿me entiendes? <ríe> y le digo, Jorge, el niño es malísimo, ¿eh? <ríe> Veréis, esto se lo digo al padre, al niño se lo diría de otra forma, ¿me entendéis, no? Le, le diría, mira hijo, tú no eres muy bueno. O sea, me... Le digo, Jorge, quita al niño de guitarra, te ahorra 20 euros, coño, ¿cuándo van los niños el niño a guitarra? Dice los martes y los jueves. Digo, ¿por qué damos los jueves y tomamos una cerveza, coño, ¿No lleva llevan niño a guitarra? Quítalo. Porque nos estamos metiendo en una sociedad del cansancio, como dice byul Chung Han, que es un filósofo estupendo, en el que estamos sobreexplotando también. Al final el niño va a guitarra, a inglés, a natación, a esto, y al final chiquillo es un mierdecita en esto, un mojóncito en esto y un peo en lo otro. <risa> <risa> es duro, ¿eh? ¿Vale? Porque fijaros, si yo sé en qué tengo talento, y siguieras aprendiendo ahí, sería muy bueno. Y cuando alguien es muy bueno en algo, en lo que no es tan bueno no se nota. Esto también para los coles, ¿eh? que hay coles que hacen un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro. Y es mierdecita, moncito, peo. No sé, ¿vale? Por eso eh, me falta una cuarta parte de la fórmula. He hablado del arte, de la capacidad, de la actitud. Pero no todo con, no todo talento depende de mí. El contexto, el entorno interfiere e influye. Está claro que depende también de qué colegio esté, en qué aula, en qué casa, en qué en entorno esté, para que el talento sea más fácil que salga, porque te lo mimen, porque lo cuiden, porque te lo respeten, porque lo fomenten. Por eso no todo depende de uno, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto está vinculado con los cuatro verbos claves en la educación, lo que estamos hablando del talento. El arte es saber, la capacidad es poder. La actitud es querer y falta un cuarto verbo imprescindible en educación y es el deber. El deber. Porque no se trata todo de que tú quieras. Yo hay gente que le digo, mira, esto no es que tú quieras o deje de querer, esto es que debe hacerlo. Y digo, ¿por qué? Digo, porque lo digo yo. Porque muchas veces desde el deber surge el querer. Porque empiezas debiendo hacer algo y de pronto te das cuenta que puedes e incluso que quieres. Así que, bueno, saber, poder, querer y deber. Y termino también esta parte, esta palabra con tú, estas dos palabras, con un cuento de Gloria Fuertes que me encanta, que también es muy pedagógica. Es pura pedagogía, Gloria Fuertes, de verdad, ¿eh? cualquier cosita. Ya decía que lo primero, dice el cuento, lo primero, la bondad, lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. ¡Qué maravilla! Porque sí, porque además de la, de la, del talento, lo importante es que consigamos que el alumnado sea buen aprendiz, buena persona, buen ciudadano y buen compañero. Son cuatro maneras de entender también, son cuatro prismas. Buen aprendiz, buena persona, buen ciudadano y buen compañero. Así que reivindico la bondad, la bondad para la educación. Y hablaba también del talento, pero el talento está conectado con el teatro Por eso, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros, como dice el proverbio africano. Y hoy vivimos en una sociedad red. Hoy estamos en red y hay que saber generar redes. Es importante saber, pero es importante saber el teléfono del que sabe. Y saber llamarlo. ¿Vale? Para mí este encuentro de hoy, además de venir, de estar... Eh, hay que sacarle frutos relacionándome con otros, generando una red. Seremos más grandes cuando seamos una red más potente, más fuerte. Por eso una cosa es tu idea, pero tu idea da mucho más luz cuando conecta con la de otro, con la de otro, con la de otro. Para mí esto es un colegio. Bueno, ¿sabéis? Muchas veces hay colegios que hay gente muy buena que digo son como profesores particulares en un mismo techo. No sé si me explico. Como que nos falta encontrarnos. Como que nos falta el proyecto, el clac, clac, clac, clac, clac, el estar conectado, ¿sabéis? Por eso eh, necesitamos una palabra, esta no existe en el diccionario y es exteligencia. Eh, se la leía a dos autores, a dos científicos, Steve y Cohen, y dije, Ramón, esta para ti, para siempre. Para mí en el siglo XX eh, era muy importante la inteligencia, pero en el siglo XXI prefiero y necesito a personas exteligentes, exteligentes. es decir, la persona que tiene capacidad de aprender de y con otros. Aprender de y con otros. Eso es inteligencia. Y necesitamos que entiendan y que entendamos que, cuando hablamos de tecnología de futuro, la gente va a trabajar con ta... Hoy somos una generación nomad. Vamos a trabajar con tantas personas. el Conocimiento tiene que ir contigo. Vas a trabajar con diferentes personas en distintos trabajos, en distintos lugares. Y tendrás que saber eh, aplicarlo y ser listo trabajando con los demás. Vamos a trabajar en red. ¿Sabéis? O sea, que es imprescindible entender este concepto, el concepto de inteligencia. Y esto, por favor, con las familias, ¿eh? Muchas veces, fijaros, las familias vienen al cole muchas veces cuando hay algún problema, ¿no os parece? Saca el niño de pronto un 4 y ya está en tutoría, ¿no? Dice, vía vea qué ha pasado. <risa> y yo muchas veces pienso eh, que si yo fuera también el tutor y alguien viene a hablar simplemente cuando su hijo saca un 4, yo a lo mejor muchas veces le diría, mira, ¿sabe qué pasa? Que tu hijo tiene un 4, que yo no se lo voy a quitar, ¿me entiendes? Que tiene un 4, ya está. Él va a vivir, no se le va a quedar ningún trauma, coño, es un examen de historia medieval, él va a vivir, ya está. Pero también le diría al padre, a la madre, ¿sabe qué le pasa a tu hijo? Que el día que no viene al colegio, los compañeros preguntan por él. Que cuando hay que jugar en el patio, quieren jugar con tu hijo. Que cuando los compañeros tienen un problema en, tu, en clase, se lo cuentan a tu hijo. Tu hijo es un inteligente de miedo. Y ahora si quieres, vamos a hablar del cuatro. ¿Vale? El padre te va a decir, sí, déjate de tontería y ponle a niño un 8. ¿Me entiendes? Pero yo se lo he explicado, no sé si consigo, ¿vale? Para mí en el siglo XXI necesitamos a más personas inteligentes. No me basta simplemente con la inteligencia. Y la inteligencia está vinculada a otras dos palabras con E. La primera es escuchar. Y fijaros si en inglés estás lista, que la palabra silent and tiene las mismas letras. Que para escuchar te tiene que callar. ¿Estáis pensando, pues cállate tú ya? No. Ya me queda un poquito, pero voy a terminar dos cositas más. Vale, importante. Escuchar. Escuchar es estar interesado, no ser interesante. Escuchar es encontrarnos. Encontrarnos, tener vínculos, favorecer esos vínculos. Por eso, creo que al final me encanta escuchar cuatro palabras en la vida, en un colegio, en una dirección. Y son estas. ¿Qué opinas? No, no sé y gracias. Estas cuatro palabras son mágicas. ¿Qué opinas? Porque es contar con el otro. No, porque hay que saber poner límites. Y cuando los desviamos de donde vamos, y me da igual que sea un proyecto educativo, tengo que saberte decir que no. Pero también hay que saber decir no sé. Yo amo los maestros, las maestras que, saben, que dicen que no saben. No pasa nada por decir que no saben. Yo muchas veces me preguntan y lo sé y les digo, no tengo ni idea, pero qué buena pregunta. Porque si lo sé yo todo, ellos no piensan por sí mismos. Y luego gracias, porque es reconocer al otro. ¿Cuál de las cuatro? os cuesta más decir. ¿Qué opinas? ¿No? ¿No sé? ¿O gracias? Por eso hablaba de la inteligencia desde la escucha y de otra palabra que también empieza por E. Y es la empatía. La empatía. Fijaros, la empatía... Eh, esta vez voy al diccionario de María Moliner, una mujer que me fascina porque me gusta más la definición. Y dice que es la capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de otra. Y eso hacemos cuando trabajamos en la educación participamos efectiva y afectivamente en la realidad de otras personas. Porque trabajamos con lo cognitivo, pero también con las relaciones, con los vínculos y con el afecto. Y por tanto, para mí empatía... Muchas veces decimos que la empatía es ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Decimos, es ponerse en los zapatos de otro. Yo Es una expresión que nunca he entendido, de verdad que no. ¿Eh? Yo para qué me quiero poner en los zapatos de otro, a lo mejor me duelen los pies, ¿me entiendes? Ponerse en el cuerpo de otro, eso es otra E, eso es espiritismo. ¿Me entendéis? Por eso para mí empatía es esto empatía es entender que el marco, el problema es tuyo pero yo por un momento cuando me siento en frente tuya voy a intentar verlo como tú pero yo luego me voy y el marco sigue siendo tuyo mira esta que empática, mira qué pura empatía qué maravilla, mira esta qué pura empatía, se puede tener más empatía mira esta señora, esto es pura empatía ¿me entiendes? por eso, y mira este se puede ser más empático, por eso ojo con esto, hay gente que es tan empática y se pasa de empatía, y esto es un problema, que se mete en el marco de otro y lo hace suyo. Y ese no es tu marco. Por eso es importante entender en qué consiste esta parte de la empatía. Y voy terminando. Voy terminando con otra U que es importantísima, que es la intuición. Esa palabra que es tan mágica. Otra, tu intuición. Muchas veces la intuición se resume muy fácil, es te lo dije. Sinceramente, tu intuición. Un chef esto acaba de y dice, yo me lo sabía ya, ¿vale? Y la intuición está relacionada con el corazón. Aquí ahora mismo nos está atiendo a todos así, espero, ¿vale? A todos, bum bum boom, bombea, Pero no todos tenemos el corazón de la misma manera, ni tampoco cuando comunicamos nada, ¿vale? Hay gente que lo tiene así, frío, distante, como un motor, ¿vale? Funciona, pero va, ¡ah! ¿vale? Eh, y hay otras personas, eh, perdón, si sí, hay otras personas que tienen simplemente una pequeña heridita, que lo están pasando regular y que tienen el corazón, bueno, tienen un problema personal, se han enfadado con su pareja, lo que sea. Y hay otras personas que tienen el corazón mustio, apagado. Estos compañeros o compañeras que llegan el luna al colegio dicen, ¡Oh, luna otra vez! <risa> ¿Sabéis? Y hay otras que tienen el corazón en momento tormenta, trueno. Esto que tú, bebes por, que tú los ves venir por el pasillo del colegio, y dices, míralo, ahí viene el hijo puta, míralo. Os reí porque pensáis en alguien, ¿no? ¿Y está aquí? ¿Está aquí? Es que hay que decírselo. Yo se lo digo, digo que te quiero, pero que eres tormenta. Que con dos o tres días que escampe, nos va a venir a todos, ¿sabes? Por eso hay otras personas que tienen el corazón en momento cactus que saltan, que pinchan, que le dice algo, y está guay, y tú dices, ay coño, ¿vale? Y otras que todo lo ven de color de rosa, que no sé qué es peor, ¿eh? Esta persona que te acerca a ti dice, qué bien nos ha venido la pandemia, ¿verdad? Que te entra ganas de pegarle lito, ¿no? Yo prefiero un castú de vez en cuando, ¿sabes? Porque esta gente que lo ve todo feliz a mí me pone un poco nervioso. Pero bueno, cada uno tiene... Bueno, y además no siempre tenemos el corazón igual. Yo alguna vez he hecho esto con los alumnos y con algún cole, recuerdo en un claustro, y cada uno pintó como tenía el corazón. Pero muchas veces trabajo con alguien y no tengo ni idea cómo lo está pasando ni cómo lo tiene en ese momento, ¿vale? Por eso, no sé si estáis enamorados, enamoradas o estáis en ello. El que haya venido con pareja más vale que diga que sí, ¿me entiendes? Y el que no esté, que no desespera, a lo mejor tú dices, mira el Congreso es una mierda, pero ligué. Yo qué sé, que nunca nos desesperéis, a un café, tú me sale un vistacito, ve mirando, está la noche, en fin, ¿vale? Por eso dice que cuando uno está enamorado, que el corazón te palpita, que tienes mariposa en el estómago, que es una frase que yo nunca he entendido muy bien, pero es que hay que ir con las parejas, ¿vale? Y que se hagan una radiografía. Si no tienes mariposa de vuelta para su casa, ¿vale? Y que la cabeza te da vueltas. Y para mí enseñar es igual que el amor, igual tú me tienes a mí que enamorar, tú me tienes a mí que tocar la cabeza, pensar, ideas, me tienes que mover, pero me vas a tener que tocar el corazón, me tienes que conmover y me va a tener que tocar la mariposa, ¿vale? me va a tener que provocar, me tienes que remover. Esto es mío y es maravilla, ¿no os parece? Mover, conmover y remover. Y todas esas cosas tienen que estar en el aula. Tiene que haber actividades para mover, algunas para conmover y otras para remover. Y fijaros, ¿eh? hay gente que es muy buena moviendo, que tú lo ves y se nota que sabe. Dice, pero no me toca. No sé si... Dice, se nota que sabe el hombre, pero no me llega, coño. Ojo, ¿eh? También hay gente, el otro día estaba en un evento, en un congreso, y se me hace con una señora y me dice, yo estaba contigo, me, y me me gustó muchísimo. Y digo, ay, qué bien, señora, pues muchísimas gracias. Y digo, ¿y qué idea se llevó? Y dice, no me acuerdo de nada. <risa> en fin, la vida, que la conmoví, pero no la moví, ¿me entendéis? Ya está, no pasa nada. Yo espero que os estéis moviendo en algo y os llevé una cosita, aunque sea, ¿vale? Bueno, ya me lo contáis. Entonces, cuando alguien mueve, conmueve y remueve, eso llega al otro y por tanto, mira, ay, perdón, por tanto, espérate que me he pasado, por tanto, el que eso llega, llega, bombea y traspasa y el que estaba mustio de pronto florece. Así que está en vuestra mano ponerle corazón, porque yo cuando hablo de pedagogía, de tecnología y de espacio siempre también hablo de pedagogía que sean emocionantes y que emocionen. Así que como decía Maya Angelou, una escritora que me gusta mucho, dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Sí, no nos vamos a acordar, no nos vamos con... dentro de tres años. Tú no te vas a acordar que yo estuve, tú no me acercarme acercarme así. Sí, tú estuviste hablando de unas palabras con tú, tú no te vas a acordar, ¿me entiendes? Y ya está. Pero cómo nos sentimos siempre se archiva, se archiva. Por eso y esta es la última, tú al final hay que poner y transmitir entusiasmo, entusiasmo. Como decía Miguel Ángel, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que apuntamos demasiado alto y fallamos, sino que apuntamos demasiado bajo y acertamos. Muchas de las cosas que habéis venido hoy ya las sabéis hacer, pero no me puedo conformar. Ya está bien, ¿sabes? Pero para que me entendáis, como hablábamos de ligar, esto es como cuando alguien liga y tú le preguntas, ¿está contento? ¿Has ligado? Está contento. Y te dice, muy buena gente. ¿Entendéis? ¿no? Y se me he tenido que conformar con esto. <risa> que no te puede conformar, vamos, ¿vale? Por eso, al final, eh, hoy los dos deditos eh, de Miguel Ángel, al final también están aquí, porque también tienes que divertirte y reírte y disfrutar. Para mí, la educación está vinculada también a cosas que nos hagan disfrutar y reírnos. Es imprescindible en un colegio que se nos riamos. Pero también hoy el dedito está aquí. Hoy el dedito está apuntando a una red. A esta parte tecnológica que es tan necesaria, porque está todo también ahí, está cerca y nos ha abierto un mundo. También, como decía antes Lisa, también hay ciertas desigualdades, pero es cierto que está abriendo también muchas fronteras, ¿no? Por eso, para mí, es tan interesante y tan necesario. Y está claro, antes hablábamos así y hoy tenemos otra manera de comunicarnos. Yo se lo digo muchas veces a los alumnos también, ¿eh? Digo, se le está poniendo el pulgar muy gordo y la lengüita muy chica que pulga muy bien, pero el, la lengua regular. Por eso, fijaros, ¿eh? Eh, al final tenemos muchas veces prejuicios. Esta foto se volvió viral eh, porque eh, la gente decía que hay que ver que los niños en vez de mirar el móvil, el cuadro y admirarlo, estaban viendo el móvil. Y al final era un prejuicio porque eh, esto era una actividad que la había puesto porque la tecnología es una herramienta. Y es potentísima. La profesora le había puesto un ejercicio para que lo fueran haciendo durante el museo y fueran buscando cosas. Y además, de verdad, nosotros le vamos a decir a los niños que están utilizando más las herramientas, cuando luego vamos nosotros a ver la Mona Lisa y lo que hacemos es sacar móvil, ¿vale? que la Mona Lisa, la mujer que está allí al fondo, de pronto se pone a sonreírnos y dice, ¡ay, que esta gente, todos con los móviles! Y ella misma dice, me voy a hacer un selfie con mi amiga, ¿me entiende? Porque ya no sabe. Y ella, tanta gente haciéndose foto ardía que al final se vuelve majarona perdida. ¿Entiendes? Porque nos vamos a volver locos. Todo tiene que pasar por el filtro del móvil. Por eso, creo que al final tenemos que hacer una cosa fundamental, y es que en la educación los chicos no sean espectadores, sino que sean protagonistas de su proceso de aprender. Cualquier pedagogía, cualquier tecnología, cualquier espacio, cualquier aula, tiene que hacer y servir para que ellos sean protagonistas. Y que si van a ver el nacimiento de Venus de Botticelli, la clase haga su nacimiento de Venus de Botticelli. O que si van a ver la primavera de Botticelli, terminen haciendo su primavera de Botticelli. Eso es. Así que, bueno, estas han sido las palabras con tú que quería hoy compartir. La aventura, la naturaleza, la oportunidad, la actitud, la actitud, la intuición y el entusiasmo. Este era Este futuro, que para mí es importante. Y nos vamos, nos vamos. Bueno, nos vamos, no, nos vamos. Nos vamos a dar un descansito, pero eh, otra palabra importante es que sin cultura no hay futuro. <ríe> la cultura... Y me da igual que sea con la lectura, con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, lo que sea. Pero con la cultura. Reivindico la cultura en el aula siempre. Por eso eh, hoy se cumple eh, el aniversario. En 1865, Lewis Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas. Un día como hoy. Y esta es una frase... Dice de Alicia, que me gusta mucho para terminar. Dice, ¿me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Pregunta Alicia. Dice, eso depende de a dónde quieras llegar, responde el gato. Dice, a mí no me importa demasiado a dónde. Dice, en ese caso, da igual hacia dónde vayas. Porque muchas veces, cuando no sabemos dónde vamos, nos montamos en este autobús, en el autobús del nowhere. ¿Nowhere? ¿Dónde vais? A ninguna parte, no lo sé. Y vamos aturrullado muchas cosas sin saber dónde las llevamos. Y vamos llenando nuestro autobús de muchas cosas que voy montando y voy petado y gastando energía, tiempo, esfuerzo, sin saber a dónde las llevo. Por eso hablaba hoy del futuro, pero ahí hay dos palabras. Now y here. Ahora y aquí. Y hoy también, un día como hoy, pero en 1942, eh, se estrena en Estados Unidos una película. Se estrena Casa Blanca. Una película maravillosa. Y esta es la última escena de la película. Y en la última escena, eh, mm, Rick, que es el, protagon, el, el personaje de Humphrey Bogart, le dice, Luis al, al policía le dice, Luis, presiento que esto es el comienzo de una preciosa amistad. Hmm. Bueno, pues yo espero y confío que esta charla sea el comienzo de un precioso congreso. ¿Vale? Y también, ¿por qué no? De una preciosa amistad. No lo sabemos. vale Así que bueno, le voy a poner fin. Ahí tenéis mis redes. Pero esto no ha hecho más que empezar. vale No va a terminar y por eso en vez de... Me gusta mucho el 3 porque la vida todo es a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Que te ponga. Pero en vez de tres letras, le voy a poner tres puntos suspensivos. Continuará porque tras el descanso, esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias.